hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a analizar el editor de acciones no lineales o en inglés denominado nla eh, editor ¿eh? este editor lo que nos va a permitir es eh, combinar diferentes acciones para ir construyendo una animación pero ¿qué son las acciones bueno, pues las acciones no son ni más ni menos que un conjunto de fotogramas clave donde se va reproduciendo una determinada acción, valga la redundancia. Sirva de ejemplo, pues una caminata, por ejemplo, la forma de andar de una persona, que podría ser una determinada acción. O el hecho de coger un vaso de agua o de realizar una despedida con la mano. Estos son acciones y este editor lo que nos va a permitir es combinar esas acciones. Y hacerlas eh, de tal manera de que las acciones vayan eh, prosiguiendo una detrás de la otra de una forma más fluida o, o de una forma natural, ¿de acuerdo? Bien, antes de entrar a ver mmm, un poquito más eh, lo que es esto, voy a explicaros cómo está compuesto el editor, que es el que tenemos en pantalla. Y después vamos a ver, para que tengáis una noción de lo que son las animaciones, eh, o sea, las acciones... Y cómo interactúan en la animación. Eh, pues un pequeño ejemplo. ¿vale? Bien. En, en primer lugar. Lo que tenemos en el editor. Es un encabezado. Donde ya disponemos del habitual menú. Compuesto um, de las diferentes opciones. Que tenemos aquí. Eh, orientado a eh, acciones. Con este editor. Concretamente. ¿vale? Eh, aparte de, de opciones. Que habitualmente hemos visto. En otros editores anteriores. ¿vale? Y no me voy a redundar en ello. También tenemos esta parte de aquí, que son un, un, los filtros para poder seleccionar simplemente eh, la acción sobre el objeto que, que tengamos seleccionado nada más. Si esto estuviera marcado y si no lo estuviera, pues solo veríamos ver, veríamos todas las diferentes acciones que, que hay en pantalla de, de todos los elementos que hay en pantalla. También tenemos esta opción que nos va a permitir mostrar o ocultar los canales eh, de objetos de huesos vale y esta opción que está marcada que eh, va a incluir todas aquellas eh, todos aquellos bloques de datos de animaciones no lineales eh, que no contengan información vale luego tenemos el embudo que aparte de esas tres opciones que os acabo de explicar dispone de opciones adicionales para eh, realizar un filtro pues un poco más preciso y ya finalmente la opción de adherencia ¿vale? Donde tendremos eh, diferentes opciones para considerar cómo queremos que se realicen las diferentes adherencias, ¿vale? Luego ya en la región principal, que es esta de aquí, ¿vale? Tenemos, por un lado, la zona de tracks o pistas, ¿vale? Eh, donde vamos a poder visualizar todas las acciones que tenemos con las que vamos a poder trabajar. Y a continuación, en esta sección de aquí lo que tenemos es una sección de clips de vídeo, bueno, de clips que pueden ser, he dicho de vídeo, pero pueden ser de cuatro tipos diferentes. Pueden ser de acción, de transición, de sonido o metaclips, ¿vale? Los metaclips es como un grupo de diferentes clips unidos y considerados como una única unidad, ¿vale? También dispondremos en la región inferior si así lo deseamos, de diferentes marcadores a lo largo de nuestra animación. Recordar que tenemos una opción para en el menú para ir añadiendo marcadores. Os lo he explicado en editores anteriores y en la parte inferior se van a ir posicionando los marcadores ¿vale? y tenemos en la parte superior el rango de fotogramas con los que vamos a trabajar y el cursor de reproducción que nos va a indicar el fotograma en el que nos encontramos. Además de todo esto, tenemos un panel lateral que si bien ahora está completamente vacío, en el momento que vayamos seleccionando las diferentes acciones con las que vamos a trabajar, nos va a mostrar diferentes pestañas y con, con opciones variadas. ¿vale? Tanto es así que vamos a disponer, por ejemplo, de opciones concretas para las acciones y eh, un, una pestaña dedicada a los clips para eh, poder trabajar con los clips, y una pestaña de modificadores para ir agregando determinados modificadores a las acciones, ¿vale? Básicamente es esto, no, no tiene mayor misterio, ¿vale? La representación de las acciones eh, es como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Nosotros eh, generamos una animación con un esqueleto, por ejemplo, ya tendremos oportunidad de ver todo eso. A lo mejor ahora os suena un poco a chino, si no tenéis mucha idea de todo esto... Si sabéis eh, animar, si sabéis rigging, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Eh, podemos tener un esqueleto, le podemos eh, asignar determinadas eh, fotogramas clave a nuestra animación con ese esqueleto y todo ese compendio de fotogramas clave va a hacer una acción. ¿vale? Y en el ejemplo que os he cargado, tengo dos acciones. Eh, para poder trabajar, para que podáis ver lo que tengo, voy a bajarme esto aquí abajo y voy a poner aquí la vista 3D. Me he descargado un, un personaje de Mixamo, ¿vale? Con una animación. Y me he descargado otra animación adicional que se queda representada en este segundo esqueleto, ¿vale? Las acciones vienen por defecto marcadas de esta manera. Y con esta opción de aquí, lo que podemos hacer es un push down, que es eh, bajar la acción para poder trabajar con ella, ¿vale? Si bajamos las acciones, ya las he redenominado. O sea, esta parte la he estado tocando un poquito simplemente para mostraros el ejemplo. ¿vale? Y esta la voy a descargar, la voy a bajar ¿vale? y ya tengo las dos acciones aquí. Entonces, ya que tengo las dos acciones, este esqueleto le puedo borrar porque mis acciones están cargadas en memoria dentro de Blender. ¿Vale? Pues aquí. Y me voy a quedar con este personaje. ¿vale? Para trabajar con este personaje, tendremos que trabajar con el armature. ¿Vale? Bien. Aquí eh, voy a agregar una, eh, teniendo seleccionado esta, este clip, voy a agregar un, un clip adicional, ¿vale? Que se denomina vueltas, que es el otro que teníamos. Lo voy a poner, perdonad, lo selecciono, lo voy a poner por aquí. No los voy a, a poner uno inmediatamente a continuación del otro, aunque estén en diferente disposición, sino que los voy a sobreponer uno al otro para que de esa manera eh, podamos realizar una transición y el movimiento sea fluido, ¿vale? Vale, ¿cómo queda esto? ¿Cómo, ¿Cómo entiende Blender que tiene que trabajar con estas acciones? Bien, las va a ir apilando unas sobre otras, ¿vale? Y la que esté más arriba es la que mayor preferencia va a tener. Es decir, que si tenemos dos eh, acciones superpuestas, va a reproducir la que está más arriba y la de abajo no te la va a enseñar, ¿de acuerdo? Tendremos que hacer eh, aquí un pequeño, una pequeña configuración. Ya veremos todo esto cuando entremos en. En a analizar el rigging y las animaciones. ¿vale? Bien. La animación esta. Es. Ese movimiento, nuestro bichillo está bailando capoeira, vale? La otra animación es unas vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, nada tiene que ver una acción con la otra. En una se está desplazando derecha a izquierda y en la otra está realizando unas vueltas, ¿vale? Nosotros, eh, con el editor de acciones, podemos hacer que la acción del movimiento eh, lateral con la acción de las vueltas eh, se combinen y vayan de una forma más fluida. Tened en cuenta que aquí simplemente he tomado las dos acciones... He hecho que se combinen entre ellas y que la fusión entre ambas sea de un proceso un poco más suave. Esto no va a ser perfecto. Requiere de trastear y toquetear un poquito más nuestras acciones para que todo sea perfecto. ¿vale? Pero para que tengáis una noción de lo que va a ocurrir, lo podéis ver aquí. Voy a limitar el rango de, de reproducción a 300 fotogramas más o menos. Voy a venirme un momento a la línea de tiempos y aquí le voy a decir que se vaya al 300 y ya volvemos otra vez al no lineal ¿Vale? bien si le doy a reproducir veréis que mi muñeco está haciendo el movimiento lateral y aquí hay una transición y empieza a realizar las vueltas ¿Vale? podría a continuación de esto poner una animación una acción nueva donde por ejemplo, parar de bailar o bien eh, realizar otro movimiento distinto. ¿no? En esto consiste el editor de acciones no lineales. Ya entraremos en profundidad con él y vamos a trabajar con él cuando lleguemos a la sección de animación y reggae. De momento es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.